Hoy vamos a trabajar con el gestor de referencias, Mendeley. Este programa es muy útil para organizar el trabajo académico. Permite, entre otras cosas, buscar bibliografía, organizar referencias, armar citas y agilizar la escritura. Hoy veremos cómo se usa su plugin. La extensión Plugin de Mendeley nos ayuda a citar y a referenciar y esto agiliza la escritura de los trabajos. Para utilizar el plugin, primero debemos instalarlo en la barra de herramientas del procesador de texto Word. Para ello nos dirigimos a nuestra cuenta de escritorio de Mendeley. Una vez allí seleccionamos la pestaña Tools que se encuentra en la esquina superior izquierda y buscamos la opción instalar Word Plugin una vez que lo cliquemos nos aparecerá un cuadro de diálogo seleccionaremos la opción ok y ya podemos usar la extensión una vez instalada así vas a ver la extensión plugin en la barra de herramientas de Word una vez instalada la extensión plugin la vamos a encontrar en la barra de herramientas de Word en la pestaña referencias. Esta función nos va a permitir citar de manera muy rápida los artículos que tengamos cargados en nuestro escritorio de Mendeley. Veamos cómo hacerlo. En primer lugar puedo decir el estilo de citas, puede ser Chicago, Vancouver, en este caso yo voy seleccionado las normas APA. De todas maneras el estilo se puede modificar en cualquier momento a la escritura del trabajo. Para ingresar la cita, me coloco en el cuerpo del texto, en el lugar donde quiero agregarla, y selecciono la opción Insertar cita. Me va a aparecer un cuadro de diálogo con un campo donde puedo escribir el nombre de la autora o el nombre del artículo que quiero seleccionar. Lo busco entre las opciones, lo cliqueo, y vuelvo a dar OK. De esta manera se va a introducir la cita en el estilo seleccionado. Puedo seguir escribiendo y volver a realizar la misma operación, insertar cita. En el campo escribo el nombre del autor que quiero seleccionar, lo busco entre las opciones, lo cliqueo, vuelvo a dar OK y se introduce la cita en el estilo seleccionado. La extensión plugin también nos va a permitir agregar la bibliografía de manera muy rápida. Para ello, una vez que terminamos el trabajo, nos ubicamos en el lugar donde queremos agregar la bibliografía y nos dirigimos a la opción Insertar bibliografía, también en la barra de herramientas, en la pestaña Referencias. La extensión plugin va a listar todos los textos que hayamos citado a lo largo del trabajo, según el estilo seleccionado, en orden alfabético. Búscanos en las redes de la Biblioteca Central.